Se está cociendo algo. Algo gordo. ¿Tú crees? Morrero ha intentado matar al Don, ¿no a Tommy? Eh, te necesitan arriba. Voy enseguida. Es la guerra, Tom. Desde hoy estamos en guerra. No me he encontrado problemas. Espero que no andes en líos Quiero guardias y vigilancia en todas partes Aquí, en el almacén y en los negocios ¿Y los que cuentan con nuestra protección? Ya están en posición Bien Por fin vamos a por él Pronto Antes hay que debilitarlo Morelo tiene de su lado a la poli, a políticos y a algunos jueces No podemos sobornarlos a todos Así que los asustaremos para que abandonen el barco nos cargamos al patán adecuado y el resto verá que permanecer junto a Morello no es bueno para la salud. El primero de la lista es este cabronazo. Y Lottie sigue fuera de sí por la muerte de su hijo, por lo que permanecerá con Morello. Dios, lleva dándonos problemas desde el 32. Deje que me ocupe de él. ¿Por qué crees que estás aquí? Digny ya tiene un plan. El concejal va a dar una gran fiesta en un barco para celebrar su cumpleaños. Y no faltará de nada. Alcohol, fulanas, fuegos. Hasta dará un discurso ante la prensa. ¿Estará muy vigilado? Solo el personal habitual, algunos hombres con pipas. Los demás no moverán un dedo para proteger a ese hijo de perra. Bien. Iré a la fiesta y le meteré dos balazos. Para el carro, chaval. Gilotti será corrupto, pero no estúpido. Sus hombres cachearán a todo el mundo que suba a bordo, así que nada de armas. Eh, ¿entonces...? Lo lanzo por la borda a ver si se ahoga Déjales la creatividad a otros, el balazo se lo meterás igual, joder Cuando estés en cubierta, ve a proa, un miembro de la limpieza estará en el ajo y te ha dejado un revólver en el lavabo Y después simplemente, aguarda Intenta no parecer un matón hasta que Gilotti aparezca Espera hasta que el muy cabrón empiece el discurso Y solo entonces le vuelas la tapa de los sesos Hay que hacerlo en público para que la gente hable Vale, pero ¿cuál es el plan para volver a Tierra? Sam y Polly están en el muelle ocupándose del tema, reúnete con ellos y te explicarán todos los detalles De acuerdo Y es hombre muerto, no tendrá que preocuparse más de él No lo dudo Tommy Buena fortuna Tom of our series looking back over the president's plans and results since his inauguration our responsibility is to all of the people in this country this is a great national crusade a crusade to destroy forced idols which is an enemy of the human spirit generated by this depression Our attack upon these enemies must be without stint and without discrimination. No sectional, no political distinctions can be permitted. It must, however, be recognized, and I know you will recognize it, that when an enterprise of this character is extended over more than 3,100 counties throughout the nation, there may be occasional instances of inefficiency, bad management or misuse of funds. When cases of that kind occur, there will be those, of course, who will try to tell you that the exceptional failure es característica de la entidad. Pero que se mudó a Atención señores, todos subirán a bordo, pero primero tenemos que ver los billetes. También les registraremos por su seguridad. Disculpen las molestias. La mejor familia de la ciudad. ¿Has hecho más que ellos? De haber ¿Te han invitado? ¿Sabes que va a haber fuegos artificiales? No tienes pinta de invitado. Sí. Tengo amigos, pero no de esa clase. Vale, te diré lo que haremos. Hay un marinero en el barco. Se ha dado en la cabeza con algo, pero su precioso traje blanco está inmaculado. Gracias. Lo buscaré. algún día tendrás un trabajo legal mantén la discreción cuando... mantén la discreción cuando os hayáis alejado de la costa busca el arma el de la limpieza la ha escondido en un baño ve a la cubierta espera que Guilotti dé su discurso y cárgatelo cuando acabe ¿y cómo salgo de allí? Polly ha cogido una lancha tras el discurso habrá fuegos artificiales la señal para ir a por ti Espero que lleguéis a tiempo Tranquilo Esto va a ser pan comido Te veo bien, Tom Si no te manchas el uniforme quédate. ¿Eres el nuevo? Por Dios, que has tardado ¿Crees que podrá hacerlo? Creo que se ventilará, Aguilotti. ¿Pero escapar del barco? Hará falta un ángel de la guarda No te falta un puto ángel Nosotros cuidaremos de él ¡Vamos! Eh, ¿has terminado? Sí, iba a limpiar los baños. He oído que los invitados se han quejado. ¿Te ofreces a limpiarlos? Como quieras. Ahí tienes un paño, Pasa por todas las cubiertas. Tu cara me suena de algo. No, no lo creo. Te juro que sí. ¿No serás del sindicato? Lo siento, amigo. Soy de fuera. Hey. Amigo, piérdete. No me creo que me hayan invitado. Eh, solo invitados. Limpia las cubiertas. No puedes pasar. ¿Has visto al conserje? No, pero me juego algo a que está borracho en la sala de máquinas. <tose> Baño de popa, cubierta media. ¿Y la popa? Arriba, justo encima. En la mesa tienes la llave. Vuelve a decir mi nombre. Y te encontrarán flotando junto al barco. ¿Me oyes? Uh, sí, uh, vale. Y haría mucho más que votar por las amastas. Yo te conozco. Estás con Salieri. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Para empezar, darte una paliza. ¡Te veo! ¡Híjame! ¡No da... <risas> eh, hey, John, ¿lo estás pasando bien? sin no al el bar, concejal <risas> Bien dicho, a este invito <risas> Me alegra verte Gracias a todos Gracias y bienvenidos a mi humilde fiesta <risas> Bueno... Como todos sabéis, han sido tiempos difíciles. Tres años desde que mi hijo Billy murió. Un inocente atrapado en una mortífera guerra de bandas. Una víctima de la enfermedad del crimen organizado. Desde ese día, solo vivo para erradicarla. Hoy es un día de celebración. Por mi 50 cumpleaños, y por un futuro brillante para los Heaven. Expulsaremos a los criminales. Los ahogaremos como ratas en el agua. Gracias, gracias a todos. Y ahora, los fuegos. ¿Estás de coña? ¿Qué cojo? Mejor a hueco el ala. ¡Acubierto! Aquí estoy. hasta el tren ha tenido un golpe de suerte Sergio Morelo siempre tiene suerte nació con más neuronas que su hermano lo atraparemos no, quedaos al margen ya habéis tenido vuestra oportunidad que lo intente el asesino de Guilotti. Tommy tiene a los políticos aterrorizados tal vez él entierre a Sergio algo que deba saber sobre él aparte de que tiene una flor en el culo es la mano derecha de Morello ...controla los sindicatos... ...y por tanto los muelles... ...puede aplicar aranceles a todas las importaciones que llegan a la ciudad... ...si lo matamos... ...Morelo perderá gran parte de sus ingresos... ...algún plan para llegar a él... ...no quiero acabar empotrado en un árbol... ...vas a esparcir sus cenizas... ...de fabricación casera... ...colócalo debajo de su coche en el starter... ...y cuando gire la llave será una antorcha humana... ...¿es seguro? ...que no se caiga, no lo agites... Ni fumes cerca. Es seguro. ¡Boom! No me falles. Hazlo por las víctimas de Morelo. Y por todo el dinero que nos ha arrebatado. Me encargaré de él. Es imposible que aparezca por aquí. Yo fui uno de sus hombres. Si una mañana Morelos se despierta con ganas de Gresca, tendremos Gresca. ¡Qué No lo creo. Es una persona a la que le encanta dejarse llevar por su instinto. of wlh 570 a special report on crime in our city it had been hoped by lawmakers and the general public alike that the end of prohibition would cut off the mob's air supply but two years since the repeal of the 18th amendment it seems to have merely added fuel to the conflagration of crime that engulfs the country it would appear that removing a new type of virulent gangsterism is not going to remove the problem. The criminal empires that amassed such wealth and power in the last decade and a half are simply too powerful, too deep-rooted to simply be swept away. The more established of these organizations are consolidating their power. The competition between them continues to bring violence and bloodshed into the public square. We saw this in Empire Bay with the Vinci Moretti War that ended in the car bomb killing of my boss Tommaso Moretti. Gangs such as the Vinci family are now, in many cases, highly sophisticated, well-organized international operations. They owe their success to their brutality and to the many lawmen and legislators in their pockets. Yes, don't allow yourself to be mistaken. The mob may be the instigator, the driving partner, but the corrupt politician or the dirty cop is the facilitator, and both roles must be played for organized crime to flourish. I've heard it mentioned in certain newspapers that the upward trajectory of the economy would quell the mob's opportunities to exploit police and lawmakers. That, sadly, doesn't appear to be the case. Those engaged in corruption are not doing so to put food on the table. City officials and public servants earn more than most, and did so even at the height of the depression. So that, frankly, does not wash. Plenty of people far worse off live without sin. As we have seen in Lost Heaven, standing up to the mob can be a dangerous game. Suspected mob hits carried out against officials in a number of American cities attest to that. What are our state and federal governments doing to ease public concerns? What can we expect from J. Edgar Hoover and his BOI, now renamed the Federal Bureau of Investigations? Are we truly powerless in the face of such callous disregard for human life? We shall let you know if we ever receive answers to these questions. This concludes our special report. Ese tiene que ser el coche de Sergio. ¿Cómo voy a llegar hasta él? ¿Algún lado? ¡No te muevas! ¡Ah! ¡Ah! Ese tiene que ser el coche de Sergio. ¿Cómo voy a llegar hasta él? Casalvo? No hay escapatoria. Ese tiene que ser el coche de Sergio. ¿Cómo voy a llegar hasta él? un carajo. Esto parece un cementerio. La próxima vez se lo digo. Le debo ganarme un puesto. <risa> Se tiene que ser el coche de Sergio, ¿cómo voy a llegar hasta él? Que tiene que ser el coche de Sergio. ¿Cómo voy a llegar hasta él? ¿Buscas algo? Sabe un carajo. Esto parece un cementerio. Mientras otros vigilan el burdel, a mí me toca esto. Tranquilo, ah. ese tiene que ser el coche de Sergio. ¿Cómo voy a llegar hasta él? Sí, llegaré antes de la cena. ¿Quieres salir a bailar algún día? Podríamos dejar a la niña con tu padre. Sigo aquí. Dios mío. ¡Eh! ¡Alto! ¡Ah! Todo se ha ido al carajo eh, Contrólate, Tom Lo he hecho, hecho, está Ahora ya no puedes saber nada al respecto La suerte de Santiago se va a acabar ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sam y Polly lo han encontrado Está en el restaurante George's Al otro lado de la ciudad Tienes que ir The chief of police admits his men have yet to apprehend any suspects in the brazen public assassination of city councillor Roberto Gilotti. Gilotti was gunned down while giving a speech at his own birthday party aboard the paddle steamer, Lost Heaven Green. According to eyewitness reports, the assassin made a daring escape by motorboat, aided by a number of associates, all under the cover of a lavish fireworks display. The public nature of the slave, as well as the degree of professionalism with which it was carried out, have led some to speculate that Gilati was the latest public servant to become a victim of the epidemic of mob violence. Tom, ¿estás bien? Sí. El coche bomba. No fue bien. Luego nos lo cuentas. Ahora tenemos que cazar a ese cabrón. ¡Vamos! ¿Pero qué? ¡Tenemos un mensaje del señor Salieri! ¡No! ¡Pasadlo! ¡Mierda! ¿Lo ¡Acabaremos bien nosotros! Coche, tenemos que alcanzarlo o ese idiota va a conseguir que lo maten